Por meses me dijo que le tirara por WhatsApp. No, que le agregara WhatsApp. Una prima tuya. Una prima mía. Entonces, yo la agregué, no, yo la agregué, que le tiró por WhatsApp. Incluso el número ya estaba registrado en el teléfono mío, porque ese teléfono había regalado una tía mía. Y yo la había y después hablamos. Y yo le dije, dígame, ella necesita un favor tuyo. Y yo le dije, dígame, ¿cómo ¿no puedes recibir tres cajas y una barrica que yo puse? que yo voy el martes de sorpresa y mandé de tres cajas y no quiero mandarla para el barrio. Y yo le dije que sí, que no había problema, que yo lo recibía. Y después me dijo como que sí, si yo le podía pagar una factura. Y yo le dije que me dijera, yo dije sí, ¿de cuánto? Y ella me dijo 16 mil pesos. Eran mil 15.998. Todo eso fue vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Sí. Entonces... No, pues yo hablo con mi esposo, le digo al esposo mío que sí si que me ha el dinero, él me dice que sí, yo le digo a ella que sí, que, él, que yo lo consigue el dinero. Entonces ella me dice, ella después, ella me dijo, tiene que depositármelo. Le voy mandar el número de la agencia, cuando ella me mandó el código, yo se lo mando a la agencia, supuestamente a la agencia, porque ella me había mandado el número. Ahí sale como el, el registro de ella, de Yanir y Corsino. Y todo, normal. Después estoy llamando con la agencia. Yo le digo a ella el, el, el día siguiente. Eso fue el jueves. Ella me tiró el, el bien y yo le tiré. Le dije que yo había el dinero. Ella me dijo que sí, que lo depositara la cuenta. Que no había problema. Que ella me resolvía de que llegara aquí el martes. ¿Le y depositaste el dinero? No sí. Sé, ¿Cuánto? Eh, 15,928. mil pesos. ¿Qué pasó en lo adelante entonces luego? Nada, yo me he quedado esperando la caja que llegara. Ellos... Supuestamente llegaba el sábado, yo me quedé esperando el sábado y veré ver estos los días que pasaran. Entonces le tiré a Jen, le di como que había durado mucho esa caja, ya no me salía la llamada. Ya, ya, ya la última vez que estuvieron en línea fue el lunes a las 8 y 43 de la mañana. Y yo comencé a tirarle, y llamar, no me la llamada, no le llegaban los mensajes. Le tiré a mi prima, que ha pasado, tampoco me respondió, no le llegaban los mensajes. Te me taparon, puse, iniciaron. Sí, sí, yo me puse a pensar yo, mío, para mí que a mí me estafaron. Bueno. Y se lo dije a la a le dije, ¿No imaginas que a mí me estafado? ¿Cómo con eso de la caja?